hola bienvenida bienvenido a damas bienestar holístico oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 al domingo 18 de septiembre del año 2022 ¿Cómo te encuentras espero que te encuentres muy bien donde quiera que te encuentres te mando un abrazo de luz y este espero que te encuentres muy bien bueno, desde el punto de vista personal, mando un saludo muy afectuoso a una querida amiga que se encuentra en Brasil. Y este, Elaine, uh, te mando un besote. Hoy cumples años, hoy es 9 de septiembre cuando estoy grabando este video. Y este, a Elaine la conocí aquí en México cuando vivieron una temporada ella y su familia aquí en México. Y la verdad es una. De, los, eh, de las almas con las que haces clic Y que bueno, por saber del destino Pues sabes que muy probablemente ya no llegues a ver Pero que te da gusto saber de ella Y bueno, pues hoy cumpleaños Entonces, sé que estás escuchando este video Y bueno, te mando un abrazo de luz Y eh, sabes que te quiero mucho Bueno Por otro lado, en cuanto a mi situación personal con la familia Este... Ja, se ha agravado bastante y los egos han surtido y fluido a todo lo que da. y bueno, este en resumidas cuentas mi madre tiene un enojo extraordinario hacia la situación misma y lo desquita perfectamente conmigo de hecho me reta a ver si nos podemos pelear y este y mi hermana pues disfruta esta situación y este y bueno, la cuestión es para hacer el cuento corto de que pues es una situación muy difícil y quien sufre dentro de toda esta situación es mi padre, por la falta de decisión de los doctores, por el retraso en poder por fin darle morfina, parches de morfina que son, bueno, este, realmente una cosquilla, no es, no es gran cosa. Morfina ya suena así como oh, muy fuerte, pero es, este creo que de hecho, la cantidad más baja de morfina que existe en el mercado. Y este y en el parche bueno pues menos pero por lo mismo gracias a dios después de mi insistencia de casi tres semanas por fin le dieron algo contra el dolor y este pasó una relativamente buena noche uh, y bueno espero que le incrementen la dosis y que porque siguió teniendo dolor dolor el día de hoy pero bueno, espero que este, le incrementen la dosis y tenga menos dolor. Y una vez que tenga menos dolor, pues va a ser un poco más participativo. Y, este, y tal vez no trascienda tan rápido como este, yo pienso, que la verdad sí ya emprendió el camino. Pero bueno, igual estoy totalmente errado, que sería pues, lo mejor del mundo. Pero yo no puedo entender cómo... Si sí se dice que se ama a un ser amado, se le niegue un tratamiento contra los dolores por tres semanas y menos desde el punto de vista de los médicos. Este, pero bueno, este, cada quien con su conciencia. Me peleé por lo mismo con mi madre, alzando la voz por mi padre. Y nunca me imaginé este escenario, francamente. Este, pero bueno, así son las cosas. Y aprendizaje dentro de todo esto es el, por un lado pues cada quien tiene sus convicciones su manera de pensar y pues yo defendí las mías y las de mi padre y veo que no llego a ningún lugar entonces este, pues estar en paz conmigo y con Dios y con mi padre yo me despedí de él este, probablemente le llegue a ver mañana pero uno nunca sabe entonces bueno, preví un poquito y este, me despedí internamente de él. Y por otro lado, pues alejarme emocionalmente de toda esta situación y de mi madre y mi hermana, este, cuyos hijos andan flotando por los cielos este, a cuestas de mi papá. Y bueno, eso me crea un enojo gigantesco, igual el enojo que mi madre pues, me demuestra que no, el desamor que tiene hacia su hijo, ¿no? <risa> este, y la preferencia que tiene ante su hija este pero bueno, pues ni modo este, eso ya con el tiempo eh, o se mejorará o de plano pues, queda siendo como es pero por las reacciones de mi madre la verdad, ahorita ni interés tengo en tener una relación cercana o, o buena este, por el mismo enojo que tengo entonces pues que no me coma el enojo que no haya un eh, resentimiento a futuro Entiendo emocionalmente, entiendo psicológicamente que todo el mundo pensamos diferente, este, sentimos diferente, entendemos diferente, creemos diferente, ¿no? Y respeto todo eso, pero no a cuestas de otra persona, ni de la vida y muerte de otra persona. Y uh, mi madre se ensañó con estos médicos que son pésimos, y de ahí no los quitas, entonces pues no puedo hacer nada. Ese es el resultado. Entonces es siempre evaluar qué puedo hacer, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar, con qué puedo vivir, con qué no puedo vivir, y entender mi punto de vista, más no puedo hacer. ¿Sí? Entonces bueno, quería comentar esto porque pues este, una situación similar se puede presentar en tu vida, y creo que es muy importante el saber lidiar con ellas. Uh, en ningún momento le falta respeto a nadie. Uh, grité, sí, de enojo, de frustración, obviamente. Soy humano, pero hasta ahí. Entonces, bueno, así va a seguir la situación. Y de hecho mi madre hoy, por ejemplo, buscó la pelea telefónica. Y pues mi conclusión fue decirle, no te escucho. ¿Qué dijiste? Y entonces, bueno, yo creo que eso ya le metió un freno y se dio un poquito cuenta de que, este, pues no, no, no era el camino, ¿no? Entonces, bueno, hay alternativas siempre y eh, evadí la confrontación y sé que mi hermana también está buscando una confrontación y como voy a ir mañana a verles, pues también de alguna manera la voy a poder evitar, y, uh, y ya, bueno, es lo que quería comentar la próxima semana este voy a Estados Unidos a brindar esta exhibición de arte en Dallas y bueno, ahorita por ejemplo si escuchan es el teléfono donde, este, le pedí a la enfermera que si, si habían llegado los doctores que van a llegar a las 5, ahorita son las 7 de la noche ¿no? este, le dije, Oiga, pues yo tengo que hacer mi video este, le voy a pedir que pues entonces no me hablen porque de por sí no tiene caso de estar escuchando la conversación si van a tomar sus decisiones, nada más déjenme saber qué decidieron ¿no? y ahorita voy a hacer el video, por favor no me hablen y miren pues ahí estaba la llamada <risa> o sea, como si estuviera hablando contra una pared, pero bueno la cuestión es que estaba diciendo, la próxima semana voy a hacer la exhibición a Talas y uh, <risa> Puede ser que justamente estando yo atrás siendo mi padre y tenga que regresarme. Espero que no, es, digo, son solo cuatro días, no, no, no es tanto tiempo. Pero bueno, el sarcasmo a veces es, está todo lo que ha dado la ironía. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo mucho entusiasmo de la exhibición. Esta se ha pospuesto por tres años, era la que iba a ser en Nueva York originalmente. Y. Uh, pues pagué el doble de lo que costaría hoy en día la de Dallas, este, pero bueno, así es la situación. Y uh, hay que hacer agua de limonada con los limones, como dice el dicho. Y como decía acá al principio del video ahorita con lo de mi papá, hay que saber adecuarse a la situación, ¿no? hay que saber lidiar con los egos, hay que saber lidiar con, con la situación. El no dejar que le falten a uno el respeto, dar a, su punto de vista, ser claro, ser amoroso, y si ves que pues no llegas a ningún otro lugar, este, pues ni modo, ¿no? hiciste lo mejor que pudiste. Y yo creo que aparte, lo grave dentro de esta situación es que todos los per demás personajes piensan que, que están haciendo lo mejor dentro de la situación, y no se dan cuenta que lo que están haciendo es lo que quiere su ego, y necesita su ego y no lo que necesita el protagonista de la historia que en este caso es mi padre ¿no? pero bueno, yo no quiero hablar mucho de, del tema de mi papá abocándome a este tema ahorita de la de la exposición en Dallas, este, pues espero que sea algo exitosa necesito también, pues ya que haya venta, este, los anuncio también estoy estrenando mi página web de arte de mis pinturas, voy a poner aquí la liga para que la puedan visitar y vean las cosas que hago. Si la pueden recomendar, si la pueden compartir, se los agradeceré. También voy a poner la liga de la exhibición. Ahí tiene toda la información. Es una liga muy larga, la voy a cortar con Tiny Earl. Porque este, si no, no va a caber en el video. Y ahí se pueden conseguir los tickets. Este, hay tickets que también eh, de estudiantes hay tickets de entrada que no cuestan nada, sino profesionista este entonces bueno ahí checa y este creo que el ticket más costoso por los tres días para las dos ferias que son simultáneas la del diseño y la de este, arte uh, es una en un edificio la otra en el edificio contiguo se puede ir caminando y se tiene con este pase dos accesos a ambas ferias entonces bueno voy a poner ahí también la liga bueno, ahora sí que una introducción súper mega larga y de 11 minutos. Empecemos con la lectura. Saben que empiezo con las cartas de Torin Virtue, me sigo con las mías y termino nuevamente con las de Torin Virtue, de la sanación con los ángeles y estas, las de la Virgen María. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Virgen para esta semana. hacer un último comentario en cuanto a la, mi papá mientras estoy mezclando las cartas el ego de uno de los doctores es tan elevado que osó decir que mi papá no tiene dolor que este pues lo, lo poquito de dolor que tiene pues no es dolor en realidad que es por estar acostado todo el tiempo así como que el viejito flojo de 91 años este, por falta de movimiento tiene dolor en la espalda y eso a mí me exasperó porque dije cómo es posible si el paciente está refiriendo que tiene dolores el médico lo ignore y sepa además mejor qué es lo que está sintiendo el paciente entonces su ego fue tan grande decir no es que el dolor como tal el dolor fuerte se ve muy diferente y pues yo siendo ortopedista, pues sé de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, el dolor, como sabemos, pues se percibe muy diferente cada quien. Somos muy diferentes, cada quien tiene un umbral del dolor diferente. Para mí es un tema muy, muy subjetivo, pero yo parto de la idea de que si alguien dice que tiene dolor, es que tiene dolor. Tan sencillo. Y no hacían caso, hacen caso omiso de esta situación, le preguntan a mi papá, eh? mi papá, ¿dónde está todo el cuerpo? ¿No? O sea, por fin, como dije, logré que se escuchara la voz de mi papá, y e hicieran caso. Pero también era de, ay, pues vemos de paracetamol, le dije, el paracetamol lo estamos dando y no sirve de nada, le hace cosquillas y necesita morfina. Y este, de hecho, fui con otro médico preguntando y me dijo, ay, que no sé por qué no le están dando nada, que les den esto. Y los tres, cuatro médicos a los que les platiqué la situación, igual que el psiquiatra, todos son de la idea que sí, empezó el proceso de transición, estas son las señas, hay que facilitarle la situación, hay que ayudarle a que no tenga dolores, hay que ayudarle a que se sienta cómodo, que esté bien. Y, y demás, yo asumo que la gente como mi papá, que no es, no es hombre de fe, pues está lleno de miedos y angustias, ¿no? De qué va a ser, cómo es la muerte, o sea, porque me duele, millones de preguntas que tienes, aparte de que, bueno, está demente. Entonces, este, pues como decía, el, el ego a veces destruye, al grado de que, pues, por este médico me peleé con mi mamá, al grado que mi mamá así como que, bueno, pues mira, yo prefiero la versión de tu papá Digo, de, de este médico, porque pues es la que se me acomoda, ¿no? Este va la realidad. No, no lo digo así, pues, pero es una, una es la situación. Y me voy por la versión que, que quiero escuchar y, y la otra me hace totalmente incómoda y pues no la quiero escuchar. Y mi hermana igual, tacharon de idiota al psiquiatra que no sabía lo que estaba haciendo. Y bueno, ahorita está pues, ahora sí que las cosas por su propio peso caen. Pero yo lo que voy es a cuestas de la salud y el bienestar de mi papá. Y también, por otra parte, de la relación que tengo con mi madre, porque esta, mi madre estaba empecinada y su argumentación era, si el doctor tal por cual dice que mi esposa no tiene dolor, es que mi esposa no tiene dolor. ...yo le creo a este médico... ...y él es médico... ...y él sabe lo que dice... ¿no? ...y este... ...al grado de pelearnos... ...y mi mamá casi como dándome a entender... ...pues mira... ...si me estás dando a decidir entre tú y el doctor... ...quiero al doctor... ¿no? ...entonces bueno... ...una situación sumamente difícil... ...pero bueno... ...entonces aguas con los doctores... ...este... ...porque... ...el chistoso es lo que he estado pensando todos estos días... Que bueno, ¿cuál es la labor de un doctor? Pues es ayudar al prójimo, ¿no? Digo, para mí lo sería. Pero pues la gran mayoría no. Es el estatus, el dinero, el ego. Y entonces, bueno, el tema del ego esta semana y estos días ha sido lo que me ha hecho pensar y batallar mucho. Pero bueno, veamos. Vamos a ver qué es lo que dicen las cartas. este Y en... Eh, yo espero que a mí me ayude en lo personal salirme un poquito del país, de la situación. Y uh, porque la verdad me duele mucho esta situación. Este, no duermo bien. Y, uh, y se me hace una falta de respeto y de amor extraordinario hacia mi padre. De que no lo dejen morir en paz, francamente. Así tal cual. Pero bueno, vamos a ver. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Mercy, gracia, la gracia divina. Ay, ojalá y pueda trascender mi papá. Eso sería maravilloso. Igual nos están pidiendo mostrar nuestra propia gracia hacia los demás, ¿verdad? <risa> Hablando del tema. Bueno, ahí está Gabriel con la gladiola. Y dice: kind and thoughtful toward myself and others. Yo soy amable y considerado hacia mí y hacia los demás. Pues prácticamente es un poquito lo que estaba diciendo, lo que pues, no puedo cambiar, este, lo entiendo, pero pues no lo puedo cambiar, entonces lo mejor es retirarme, ¿no? tanto física como emocionalmente, sigo ahí, el teléfono ahí está, y sigo haciendo las cosas que debo de hacer en cuanto a responsabilidades familiares, llevo la administración de ambos hogares desde hace cuatro meses ¿no? toda la correspondencia tanto en México como en Europa pero bueno, vamos a ver pero el día lunes y martes la carta dice decisión pues espero que sea la decisión de ellos porque yo la mía ya la tomé dice Arcángel Raciel no, espero que no tenga que decidir si sí, voy a seguir en contacto con mi madre y con mi mamá, no creo Arcángel Raciel no te distraigas ni pierdas tu enfoque. A ver, otra vez. No te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. ¿Okay? Bueno, probablemente por ahí vaya el asunto. Para el miércoles y jueves.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 Entonces, aquí se va a manifestar algo positivo. Esto es este, abundancia, es bienestar, es Uriel. ¿no? Entonces, es mucho, pero de algo positivo. Es el resultado, como dice la carta, de algo positivo. Entonces, bueno, vamos a ver para el viernes, sábado y domingo. La carta dice, amor incondicional, cuaca Ese fin de semana, mi mamá va a estar sola y es su cumpleaños entonces y dice arcángel chamuel toda la corte celestial te ama respétate y llámate a ti mismo y a ti misma al hacer esto reconoces tu divinidad comparte ese amor incondicional de hecho estaba pensando en la relación de mis padres siempre ha sido muy compleja llevan casados más de 60 años lo cual yo lo admiro por una parte, bueno, por todas las partes en realidad. Y no de ser nada fácil convivir con un ser humano tanto tiempo. Y por lo mismo entiendo la dependencia de mi mamá. Mi mamá creó una dependencia muy, muy, pues enfermiza, porque se perdió como persona. Mi mamá no sabe quién es. Entonces, se confunde a veces como amor incondicional, pero no lo es. Uh, el amor de incondicional es muy diferente. El amor incondicional solamente lo puedo comparar como el amor de, de un padre o de una madre. ¿no? Como dice la palabra, donde no hay condición alguna, el amor es tan vasto y tan grande y tan ah, maravilloso, lleno, pleno, este que no hay limitaciones ni condiciones. ¿no? Entonces, bueno, nada más quería hacer este comentario porque... Este, como cumpleaños mi madre puede ser que mi papá se despida justamente ese día entonces bueno, vamos a ver qué es lo que pasa decisión, manifestación y amor incondicional entonces bueno manifestación, entonces si esto es positivo y es justo el día que bueno, los días que llego a, y empiezo con la exhibición podría ser que llegando el primer y segundo día ya venda algunos cuadros que eso sería maravilloso por otro lado, quiero aprovechar estando ya y me quiero poner la vacuna símica, que no la vamos a tener aquí en México, y a través de un conocido voy a sacar la cita y me la voy a poner. Y de lo que te tengo entendido hay dos tipos, una que es este, de una sola dosis, pero no es la común, y la otra en la que sí es más común, que es la dan del laboratorio danés, este es el de dos dosis y es una dosis un mes y al siguiente mes la siguiente dosis. Estoy muy entre ahora, sí que aquí decimos entre azul y buenas noches. Es esa coloración del cielo que es un azul súper intenso que casi parece negro, pero aún se distingue el azul. Entonces, bueno, es así como entre azul y buenas noches. Este que estamos indecisos, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, puede ser que en octubre regresara este, por unos días a ponerme la segunda dosis. Ya veremos. Pero es mejor una dosis que ninguna. Y, uh, ¿qué más quería comentar? Bueno, como saben, también es, va a ser el 15 de septiembre, el Día del Grito, que es del día 15 al 16 de septiembre. Este Es nuestro Día Nacional, el Día de la Independencia de México. Y este, ahí también siempre batallo con los americanos, bueno, con los gringos, digamos, no americanos, está mal dicho, con, con los estadounidenses, este porque ellos piensan que nuestro día de independencia es el 5 de mayo, que es la batalla de Puebla. Y bueno, esa es la ignorancia de todo un pueblo. <ríe> y es donde, como decía, ¿para qué le batallas ya? Déjalo, ¿no? Así está, así órale. El 5 de mayo está bien, no, no hay problema, Somos, seamos generosos, tenemos dos días de independencia, ¿no? Entonces, bueno, es el día de independencia aquí en México y va a ser justo el día de mi partida de Estados Unidos y regreso el día lunes. Entonces, bueno, normalmente no anuncio por internet o por videos mis viajes por la seguridad o inseguridad. Pero bueno, en esta ocasión hice una excepción, son tan solo cuatro días, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Y este, tengo a gente que cuida a mis mascotas y que tiene la seguridad de la propiedad y bueno, todo va a estar bien. Bueno, vamos a terminar la lectura. Para quienes celebran algo o cumplen años, como mi madre, la carta dice, Amistad. Pues bueno, en cuanto a mi madre se refiere, espero que esto nos brinde la oportunidad de tener una buena amistad. ¿no? Veamos qué pasa. Yo entiendo el enojo, yo entiendo este, también la manera de reaccionar, pero no se vale que lo hagas a expensas de tu hijo. ¿no? Y uh, de hecho mucho tiempo no dije nada y me lo tragué justamente por la comprensión donde dices, bueno... No pasa nada, ¿no? Está reaccionando así por esto. Pero ya cuando es así como ya en un plan muy personal de, a ver, ¿no? <ríe> quiero la batalla y quiero la pelea y, ¿eh? y te estoy retando, ¿no? <ríe> Entonces sí, ya se pone diferente el escenario. Y me río un poquito porque pues es ridículo prácticamente el no poder lidiar con tus emociones, el nunca haber afrontado la realidad, este, el haber vivido una fantasía tanto tiempo y bueno, esta es la familia que me escogí, es la familia que pues tal vez por todas estas situaciones, pues en, eh, como almas, ¿no? Me han ayudado a, a que me brindara la oportunidad de conocerme, de ver que soy una persona sumamente capaz, fuerte, qué sé yo, amoroso, eh, que pues... Ellos no y tal vez dan el ejemplo de o han dado el ejemplo de qué es lo que no hacer para que yo haga exactamente lo contrario. No tengo ni idea. Ya cuando yo trascienda ya entenderé este y les les daré probablemente las gracias por la por la actuación que tuvieron en esta vida. ¿no? Este, luego nos tomamos muy en serio las cosas este, y lo que está pasando. Al fin y al cabo quien decide es Dios. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh, abajo de estos videos desde todo este año estoy poniendo dos, ay, es que no sé, textos, proverbios, pensamientos, ¿no? Y uh, pues léelos, que los comparto con mucho amor. Y uh, luego se me olvida también las cosas básicas como maestro Reiki, <coughs> Ayer me dejé dar masaje porque estaba sumamente tenso y, como he dicho, pues no he dormido bien. Y sí ayudó algo, pero cuando llegó el masajista me preguntó, de hecho, oye, ¿no tienes incienso? Le dije, sí, y uno que me encanta. <risa> y antes daba meditaciones y pues todos los días prendía incienso y limpiaba la casa y hacía mi ceremonia. y Dije, hace años que no lo hago, <risa> hace años que no pongo una veladora de 24 horas constante y bueno es lo que voy a hacer ahora terminando el video este voy a poner la veladora y voy a poner el incienso y son cosas básicas ¿no? de la espiritualidad y se te olvida de repente dentro del día a día y esos recordatorios eso a mí me encantan este y pues nada más tan solo oler el incienso y el practicar un poquito de reiki hacer meditaciones y rezos para que trascienda en paz el alma de mi padre. Este, me van a hacer sentir muy bien. Fuera de toda la dinámica familiar y demás. ¿no? Entonces lo que sí, a veces nos tomamos muy en serio toda la historia. Y eh, lo importante es no engancharse, no ofender, no lastimar. Y este, ya si los demás lo hacen, pues ya quedan conciencia de ellos. ¿no? Uh, con mi hermana sí tengo la sensación que hay el, el dolor que le que provoca a los demás es con saña es pensado es con gusto ¿no? este entonces dices bueno pues ni modo, hay gente así pero pues yo no lo voy a permitir ¿no? yo hasta tal lugar y ya y lo, todo lo demás pues te ignoro y ya, o sea no, no no tiene fuerza lo que estás donde tú crees que tienes fuerza pues no lo tienes y ya tan sencillo ¿no? bueno, les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren si tienen chance de ir a Dallas vayan a ver la exhibición, va a estar muy padre digo, dos exhibiciones por el precio de una se me hace una oportunidad bueno, para quienes les gusta el diseño y el arte se me hace muy buena oportunidad yo no conozco Dallas y este y bueno, pues me la voy a pasar bomba, espero les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren y pues recuerda, da siempre lo mejor de ti. <coughs> Eres amor, provienes del amor. Eres luz, provienes de la luz. Interactúa así. Y este... No hay nadie que sea mejor o nadie que sea peor. Todo el mundo está haciendo, realmente creo, lo mejor que puede dentro de sus posibilidades, conocimientos, creencias y demás. No hay víctimas, no hay victimarios. Este... Esto contradice un poquito todo lo que dije anteriormente, pero me refiero a un plano mucho más elevado y mucho más espiritual. Entonces, este, son, son más bien acuerdos que se hicieron entre las almas. ¿okay? Y eh, pues nada es para siempre y todo puede cambiar. Eso es lo importante, que mantengamos abierta esa mente y que el universo es amplio, generoso, eh, muy, con mucho amor, ¿no? Este, siempre hay escenarios muy muy diferentes, entonces mantén eso en mente, ¿no? no tiene que ser así como uno piensa que tiene que ser, bueno, hasta la próxima ocasión, que estés muy bien, por favor comparte este video si te es posible, lo hago con mucho amor, hasta la próxima ocasión, namaste